La ciencia ficción siempre fue inspiradora para mí. A ella le debo mucho de mi interés por la física. Durante mi formación, siempre encontré que muchos de mis padres compartían similar fascinación por la ciencia ficción. Es así que nació este curso intentando buscar nexos más profundos entre el quehacer de nosotros los científicos y la ciencia ficción en todas las épocas. En este curso veremos que ciencia y ciencia ficción emergen casi simultáneamente y que efectivamente existe un camino de inspiración mutua. Recorreremos su historia conjunta desde el siglo XIX hasta fines del siglo XX, desde el descubrimiento del átomo y la energía nuclear, hasta la inteligencia artificial y la búsqueda de vida extraterrestre. Espero que me acompañen en el descubrimiento de las historias que dieron origen a estas ideas. Nos vemos pronto.